Nos encontramos en Fuengirola, Hemos unido a visitar a una prestigiosa diseñadora de moda flamenca, novias, bueno, y para las comuniones, que tenía cosas preciosas. Y hay que adelantarse porque no nos podemos dejar todo para última hora. Ella casi está de aniversario, bueno, ya creo que son 26 años desfilando, ¿no? Ahora va a tener un desfile en Sevilla y ella nos lo va a contar todo con pelo y señales. Melisa, qué gana tenía yo de venir a tu tienda, pues qué bonita, ¿eh? Que no has venido Pero nunca, eso, fíjate ¿eh? Fíjate, que nos vemos siempre los desfiles, eso que yo haya Años, año, llevamos conociendo. Siempre en Marbella, pero de desfile, nunca desfile, No saludamos de desfile... Es desfile. verdad, es verdad. Pues nada, aquí estamos de aniversario, cerrando nuestro ciclo de 25 años y con lo cual hemos presentado una colección que se llama Lozano 25. Eh, la íbamos a hacer el año pasado, pero con todo lo de la pandemia eh, preferimos cerrar eh, todo el ciclo que teníamos de antes con el I Love 80 que tanto ha sonado en todas las pasarelas y este año pues tenemos Lozano 25. Claro, que todas las épocas han marcado una trayectoria tuya, Melisa, nosotros que te seguimos, y luego la verdad es que sí me mandas siempre muchas cosas, me tienes informada, y, y bueno, fíjate, hoy que me has dejado esto, que es de, la, de aquí, de la de, de tu diseño, que es una cosa muy curiosa, y que ha sido, bueno, ha sido pues un éxito, ¿no?, entre tus clientes y de todo el mundo, cuéntame un poquito, y ahora vamos a dejar un poquito la intrigue de lo que viene a continuación. Pues bueno, sí, esto lo sacamos en la colección del 2019, A Picasso con Amor, ...y bueno, eh, surgió la idea de hacer una bomber con todos los colores y la firma de Picasso... ...y realmente ha sido un, una o sea, un producto, un diseño icónico de, de, nuestro, de nuestra marca... ...la bomber flamenca que tanto se pone bien para la moda flamenca o bien para vestir han causado furor y ahí seguimos... ...las vamos fabricando en diferentes colores... ...y además las podemos personalizar a, a la clienta... ...por ejemplo si quiere su nombre en la espalda... ...o quiere un dibujo o lo que ya necesite... ...pues se lo ponemos en la bomba y así la lleva personalizada. Sí, porque ¿Cómo es vestida una flamenca o vestida una persona normal? Eh... Bueno son diferentes verá ...una cosa es que vamos a una fiesta... ...que es la feria... ...y otra cosa que si vamos a una fiesta o vamos a una boda ¿no?... Eh, ...por mucho que a mí me guste la moda flamenca... ...está claro que cada momento tiene... Eh, ...su historia ¿no?... ...entonces pues para, para flamenca estamos haciendo... ...vestidos de flamenca y sabes que nos gustan mucho los volúmenes... ...los volantes asimétricos... ...y siempre le metemos mucha moda... ...a nuestros vestidos... ...y quizás también somos muy tradicional... ...aunque somos transgresores... ...vale, vamos metiendo a lo mejor... ...si se lleva las lentejuelas... ...si se lleva un color... ...siempre nos acompaña en la colección... ...luego después a la hora de vestir... ...como a mí me gusta el flamenqueo... ...siempre le meto un punto flamenco a los vestidos, que, que es que nosotros le llamamos el flamenco line, no que tenemos una línea así, pero si la clienta es más clásica o es hippie o es eh, cualquier estilo, nosotros se lo vamos eh, acomodándonos a, a su personalidad para que no se sienta disfrazada. Bueno, Melisa, cuéntanos un poquito cómo empezaste tú en este camino de la moda, en el diseño... ...y bueno, cómo ha trascendido año tras año hasta llegar, bueno, fíjate tú... ...ya a 25 años, ya para 26, ¿no? Bueno, pues empecé muy joven porque ahora mismo en el taller lo estábamos recordando... ...mi madre, como a mí me gustaba tanto la moda, no me dejaba ir a estudiar a Málaga... ...porque dice que era muy chica para irme de aquí desde Fuengirola a Málaga a estudiar... entonces empecé cosiendo con una señora que me enseñó el ABC de la costura, Rafi... Que, ...que me hice todos los cursos de con ella con el sistema Marti... ...después me fui a Málaga y en una escuela privada en APSE... ...estudié diseño, patronaje industrial, modelo de pasarela... ...vamos, escaparatismo hice un montón de cositas... ...pero lo que realmente me llamaba la atención... ...era lo del diseño de moda y el patronaje... ...y ahí empecé a coser yo en mi casa... ...yo empezaba a coser para mis vecinas, para mis amigas... ...y lo cosía todo... ...y luego después pues ya empecé... Eh, ...mi madre tenía una peluquería, me dejó la mitad del local... ...donde yo tenía mi tiendecita, donde yo tenía una maquinita de coser... ...cosía y empecé a meter a una modista... ...y ya bueno, hasta el día de hoy que cambiamos aquí la ubicación de, de la tienda... ...nos venimos aquí a calle San Rafael... ...y ya tengo pues un equipo que, que trabajamos mano a mano... ...y que sin ellas no, no podríamos estar aquí, claro. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces la moda? Pues ha, ha evolucionado la, la moda cada año, evoluciona diferentes tenemos diferentes cortes, diferentes colores... diferentes bueno, de todo ¿no?... ...y según también, pues el momento que estamos viviendo ¿no?... ...la moda tiene que ver mucho con la sociedad... ...y la sociedad con la, mona, con la moda, con lo cual... ...ha evolucionado, lo que pasa es que nosotros en esta colección... ...estamos metiendo muchas cositas icónicas de nuestra marca... ...con un punto mucho más moderno ¿no?... ...entonces con lo cual se va a ver en toda la colección... ...cositas que hemos hecho a lo largo de 25 años... ...pero ya con el punto este más eh, nuevo, ¿no?, de la moda. Bueno, vamos a hablar de los proyectos... ...porque tienes muchos proyectos... ...acaba de empezar el año y ya no paras... ...porque tienes eh, desfiles eh, aquí eh, próximos... ...que nos vas a contar ahora cuál es el primero, que es ya... ...y que lo vamos a ver, ¿dónde? Bueno, pues estamos en la Semana Internacional de la Moda Flamenca, en Simov. ...para nosotros es una plataforma muy importante... Eh, ...de hecho, nosotros aunque empezamos antes a trabajar como marca... ...realmente se nos conoció a nivel de Andalucía y de España, ¿no?, eh, por esta plataforma, ¿no?, como es Simov. Entonces volvemos a, a desfilar el día 26, el jueves, eh, volvemos a desfilar en Simov a las 3 de la tarde... ...y vamos este año de la mano de Málaga de Moda, que es una plataforma también de la Diputación de Málaga... ...que también nos apoya bastante, con lo cual abrimos este Simov. ...y son 25 años, que menos se puede pedir o que más se puede pedir... ...según como lo miremos, ¿no?... ...estamos muy felices de poder estar otra vez... ...acompañando a, a muchas firmas, ¿no? ...que forman lo que es la Semana de la Moda Internacional... ...y además fuimos los primeros malagueños que estuvimos en, en Simón, ...que desfilamos en el 2007, allá por el 2007... ...y luego, bueno, pues tenemos el día 12 de marzo aquí en FIMAF... ...en Málaga, en, en el Hotel Miramar... Nuestra colección también estará presente en FIMAF y el día 19 con la Asociación de Moda Flamenca y Artesanos de Andalucía como FANAR estaremos en Córdoba. Eso es lo que tenemos así ahora mismo cerrado. Estamos cerrando más desfile que supuestamente eh, serán a lo largo de, del verano ya y bueno... Aquí estamos con los Tano 25 a tope, a tope. Bueno, yo quiero hablar un poquito más de esta colección que la tenemos aquí. Además, esta es la nueva colección que se va a presentar la tenemos aquí en exclusiva ya en Sevilla. Y cuéntanos un poquito en qué estás inspirado, colores... Eh... Bueno, mirad, eh, ahora lo que vamos a presentar en Sevilla son solamente 10 diseños, ¿no? Puesto que eh, compartimos la pasarela con dos firmas más malagueñas, en Málaga de Moda. Y lo que hemos, hemos querido es... Mmm, ...que se vea un poquito lo que es la parte de nuestra colección... ...que vamos a, a ampliar y que va a estar en tienda mucho más amplia ¿no?... Eh, ...vamos a abrir con unos vestidos en marfil... ...que son unos vestidos flamencos... ...que tanto te lo puedes poner para flamenca... ...como para ir a la feria... ...y que realmente lo que marca... ...es los colores de nuestra marca... ...vale, nuestro logotipo es en blanco, marfil y dorado... ...y así se abrirá nuestra pasarela... ...luego que hemos hecho un guiño a Málaga de Moda... ...que tiene sus colores corporativos en amarillo y negro... ...que es lo que hemos hecho... no ...hemos hecho parte de nuestra colección en amarillo y negro... ...y luego vamos a cerrar con nuestro color... ...de nuestra marca que es el rojo lozano... ...tan conocido y tan reconocido en toda la feria... ...con lo cual hemos puesto un poquito de todo... ...lo que vamos a ver en una colección mucho más amplia... ...encima de la pasarela de Simov. Veo mucho tulle, es que el tulle se sí, lleva muchísimo en todas las prendas. Bueno, tenemos tulle, tenemos encaje, tenemos lentejuela... ...la verdad que, que la parte que, que estamos llevando a Simov... ...es muy amplia en cuanto a diseño se, se, se va a ver allí... ¿no? ...porque llevamos una chaquetilla... Que lleva su fleco, llevamos una chaqueta de lentejuela, llevamos eh, esta camisa de plumetí con este trabajo tan labor, que es, que es laborioso, ¿no? Todo a mano. Eh, como tú dices, llevamos tul, llevamos nuestro rojo con estos volantes, que también artesanalmente Es Un trabajo inmenso, artesanía total. Entonces, bueno, llevamos un poquito de todo, la verdad. Pero el trabajo, es verdad que realmente es artesanía pura y dura, porque. ...somos artesanos y además que... ...lo tenemos certificado por la Junta de Andalucía... ...donde en nuestra marca somos artesanos... ...y, y es una cosa que, que no se debe de perder... ¿no? ...porque todo lo que estamos haciendo... ...es manualmente y artesanía pura. Yo quisiera también hacer un poquito de hincapié... ...en las novias... ...porque realmente vemos a los escaparates... ...y todo con las novias... ...y ya también como he dicho antes de comunión ¿no? ¿Cómo es vestir a una mujer y que se sienta cómoda... ...que se sienta bien... En un, un momento tan importante... Como bueno, es la yo siempre digo que no tienen que dejarse de disfrazar, porque por mucho que hoy en las redes veamos una novia, otra novia, otra novia, lo primero que tenemos que dar es con el estilo de esa novia, No, por mucho que a mí me guste una cola muy larga de iglesias y de casas en la playa, donde vas a ir con la cola? no. Entonces tenemos que ver bien dónde es el sitio, tenemos que ver bien cómo es esa novia, dónde lo va a celebrar y el conjunto de todo, conjunto con las técnica de, de moda que se llevan ahora mismo no Podemos hacer y realizarle El vestido de sus sueños Que en eso consiste, en que tú ese día No te sientas disfrazada y vayas Pues eso, como la, la novia más bonita del mundo Que realmente es lo que queremos Cada mujer cuando vamos a casarnos Claro que sí, y bueno también Tenemos que hablar de los complementos Los complementos son importantísimos Porque ¿qué sirve ponernos un vestido Un traje de flamenca y tal Y luego nos lleva unos bonitos complementos no? Eh, que también los diseñas tú. Sí, tenemos parte de, de la colección que diseñamos nosotros y parte que tenemos de muchas casas que colaboran con nosotros. Eh, en, este, en esta ocasión en Simov eh, va a colaborar con, nos, con nosotros Alba Verdú, que es una casa que lleva bastante tiempo con nosotros y sabe captarnos eh, nuestro estilo. Eh, son unos pendientes realmente muy bonitos y muy ponibles, donde te lo puedes poner realmente para lo que es la feria o te lo puedes poner para vestir. El año pasado llevábamos eh, todo lo era, eh, eh, pendiente de espejo, que era una técnica mucho más moderna, y este año hemos querido volver a lo tradicional, a lo que siempre hemos tenido, pero con un puntito innovador. Uh -huh. Bueno, la verdad, eh, volviendo otra vez al desfile que va a tener lugar estos días en Sevilla, eh, hay una cosa muy bonita que no lo hace ninguna diseñadora: y es pensar en sus clientes, en sus amigos. Y para eso también, pues llamándote, viendo a la tienda, tienes preparadas entradas para tus clientes y amigos. ¿no? No sí, sí, Sevilla, ¿no? la verdad es que siempre lo hemos hecho. Nosotros, cuando abrimos la colección en Simov, siempre hemos eh, intentado que la mayoría de nuestra clientela, que siempre están con nosotros todo el año, también estén en este momento. Es importante, con lo cual, ...contamos con un número de invitaciones... ...que ya nos quedan muy poquitas... ...y que puedan disfrutar de ese momento... ...junto con nosotros, lo hacemos aquí... ...y cuando por ejemplo también hemos presentado... ...en el Hotel El Higuero, ...también intentamos que lo que es... ...el desfile sea una invitación... ...aunque luego quien se quede a cenar, ¿no?... ...pues abone lo que es la parte de la cena... ...y también tengo que decirte... Que nos van a acompañar en el desfile este, la música no va a venir ella, pero la música también va a ser de otra malagueña, como es María Peláez, con lo cual vamos a tener mucho sabor malagueño en, en la pasarela. Seguro que va a ser precioso y ya nos lo contará como ha sido la puesta en escena. Estamos encantados sabe, de estar aquí y poderle llevar a nuestros tres espectadores la moda flamenca, los trajes también para una ocasión tan especial como es una boda y te deseamos mucho éxito en toda esta temporada. ...pero una temporada larga y con ...así que de verdad enhorabuena por tu trabajo, eres genial... ...muchas gracias por, por venir aquí a mi casa... Tienes que venirte otro día más tranquilita... ...y vemos las cosas más tranquilitos si ...ya cuando se vaya adelante para las ferias, las vísperas... ...ya venimos es, a ver... ...bueno las ferias ya. no, vente, anti, vente anti, un poquito antes... Sí, así nos tomamos un cafelito o algo... Porque ahora estamos con las carnes abiertas. Ahora de, del desfile estamos ultimando todo y la verdad es que estamos con los nervios previos de, de toda la logística, de, de entallar vestidos para las modelos, de cuadrar. Eh, ayer cuadramos los complementos con la casa de complementos y nos faltan ahora las flores y poquito más, pero estamos no, ultimando los vestidos, tú dando ya lo sabes. de flores, dando un consejo. ¿Dónde nos ponemos las flores? Que no sé si va como un pararrayo o va aquí al lado o medio caída. ¿Qué consejo tienes bueno, para poner las flores? voy a dar uno y es muy bueno porque si somos pequeñas somos más bajitas somos más gorditas si nos ponemos las flores en la cabeza arriba siempre nos va a estilizar mucho más si no las ponemos al lado pues nos va a hacer la cara más gordita y vamos a estar un poquito más baja con lo cual eso es un buen truco eh pero arriba que parecemos más alta y taconcito, y taconcito. Y vamos, espectacular buen eso. consejo Melisa muchas gracias, gracias y vosotros. mucho éxito en tus proyectos gracias